Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a Busca de la Verdad. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va este día 23? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy iba a subir un tema pero ya me habéis dicho Rafa, a ver cuando haces un programa de estos de respondo preguntas que nos gusta tanto. Digo, pues bueno, a mí no me cuesta nada haceros caso. ¿eh? Y ya subiremos otro temita mañana o incluso algún directito que se pueda hacer. Pues nada, chicos, por aquí estoy, trabajando, inmerso en varias cositas, haciendo lo que viene a ser trabajando, ¿eh? en definitiva, trabajando pues para el misterio, por y para el misterio. El título de hoy, misterio, o sea, conspiración misterio extraterrestres, respondo preguntas, pues es un poco al hilo de lo que vosotros estáis pidiendo, ¿no? Estáis pidiendo pues cositas relacionadas sobre todo últimamente con la conspiración y he recibido ya algunos correos, no muchos, pero algunos correitos electrónicos a través de la página web, os la recuerdo, rafafernandez.net, que ahí podéis pues bueno, ver vídeos últimos, programas de radio anteriores, eh, el plan de viajes para Egipto, en fin, lo podéis ver todo en rafafernandez.net y a través de ahí me habéis escrito, ¿no? Y una de las cosas que a mí me asombra, me asombra, es que eh, alguno de vosotros que me habéis hablado, y esto no va con segundas, o sea, es directo, no, como lo voy a decir, me ha llamado mucho la atención porque algunos venís de algunos canales que las conspiraciones que se tratan allí, pues vosotros mismos las calificáis de fake news. No vamos a mencionar canales ni nada porque no es la política de este canal. Y que os gusta pues cómo toco yo el tema de las conspiraciones. No es que yo sepa más que nadie, ni mucho menos, sino que yo me baso pues un poquito en los hechos reales de lo que hay, ¿no? De cosas más tangibles, ¿no? No divagando ni nada de eso, ¿no? Así que eh, el tema extraterrestre... Mmm, también os, os, os interesa muchísimo el tema extraterrestres, tema NASA, Marte y el misterio general. Eh, hace pocos días subí un vídeo en, en relación a la caída que hubo aquí en, en YouTube. He visto otros vídeos y el tema de la conspiración lo llevan muy mal, ¿no? Porque me hace gracia que hay canales que dicen, este es el vídeo que subieron a YouTube y cerraron YouTube, ¿no? Te lo estás viendo y dices, ¿por qué no te lo han borrado ahora? Ya han cortado internet otra vez, ¿no? Este es el vídeo el del reptiliano, este es el vídeo de los políticos, que tal y cual, ¿no? Y te quedas un poco así y dices, bueno, vale, si es así, ¿por qué lo tienes en tu canal? Que eres de la élite, eres Illuminati ¿eh? Bueno, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer, no? Y sobre todo el tema extraterrestre. Me habéis preguntado mucho por el tema del señor F, que algunos, algunos habéis calificado de mentira, no lo creéis. Bueno, tampoco tengo yo interés en que nadie se lo crea, ¿no? El señor F, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Eh, si queréis ir haciendo preguntas, eh, también estáis muy interesados por el tema del de señor Soros. George Soros. Y si sí estoy ahí orientándome con un programita, no es de conspiración, sino es de del tema un poco las tendencias políticas en Latinoamérica, ¿eh? visto desde aquí. Hay que, hay que resaltar que yo lo que voy a hablar es desde un prisma occidental, europeo en este caso, desde un prisma europeo, y tal y como se está llevando la economía. Eh, María de Sol, tienes una lista de reproducción aquí que te explica perfectamente quién es el señor F. vale Que esto ya hace casi tres años que hablé del señor F. Y luego han venido otros hablando de humo, han venido otros hablando de tal, y yo hablé del señor F en su día. Pues es un señor, es un señor que tuvo un contacto eh, contacto, pues al parecer con entidades no humanas, ¿eh? entidades no humanas, y es bastante seria la cosa, ¿no? Es bastante seria. ¿No se sabe más del señor F? Sí, yo sé cositas del señor F, y eh, no he perdido el contacto con él, desde luego, por supuesto, él es seguidor de este canal, y él ve pues también los vídeos e incluso de vez en cuando me dice oye, ¿podrías tocar este tema? ¿podrías tocar este otro? no También me va aconsejando temas. Y lo que estaba diciendo, eh, el tema extraterrestres veo que os interesa mucho. A mí también, por supuesto. ¿eh? Más que el tema OVNI, expediente OVNI, más que el tema sino extraterrestres, de contactados, personas que estén con contacto extraterrestre eh, en, esta, en la actualidad. ¿no? <ríe> dice Javier Pérez, muy buenas tardes. Eh, dice, Rafa, en tu opinión personal, ¿qué crees que pasó en las operaciones High Jump y Deep Freeze? Muchas gracias, Rafa. Pues yo creo... <ríe> que algo hay de verdad en todo esto yo creo que algo hay de verdad yo creo que sí que hay algo de verdad en todo, en todo lo que preguntas ¿eh? no que sea todo real al 100% pero que hay una posibilidad que sea bastante real dice la rafa en un tanto por ciento cuánto crees que son los ovnis son tecnología militar secreta y cuántos extraterrestres un saludo javi 86 un abrazo pues si te digo la verdad yo creo que del 100% de lo que se reporta como OVNI, yo creo que hay menos de un 10% que es desconocido. Llámalo X. Luego dentro de lo desconocido lo podemos desglosar. Armamento desconocido, extraterrestre, bolas de fuego, meteoritos... Englóbalo como quieras. Pero yo creo que hay algo menos de un 10% que sí es un OVNI. ¿Vale? Eh... Gabriel Enrique, Rafael, Callo, ¿qué opinas de Esbarú? Lo he visto, pero. ¿Quieres que te diga? Yo no lo tengo todo del todo claro. ¿eh? Eso de Sbarú. No lo tengo muy claro. Sinceramente. Rafa, ¿crees que peligra el misterio con tanta información fake que nos llega ya? Sí, sí, yo os voy a decir una cosa. Esto está haciendo que en muchos sitios ya ni se reciba a las personas que tocamos el misterio gracias a que el misterio se está eh, encasillando como ciencia ficción y es una manera de conspirar contra el misterio decir tonterías y es una manera de conspirar contra el misterio y que no nos reciban en algunos sitios y que no nos hagan mm, ni caso ¿eh? y eso es un problema pero bueno yo espero que hay compañeros que, que reaccionarán ante esto y empezarán pues, a tocar un poco más el misterio de verdad, ¿no? Y a investigar, ¿no? A salir a la calle, a viajar, a. Ya que esto da un dinero, esto da un dinero, no, no, lo, no vamos a mentir, esto da un dinero. Pues caramba, inviértelo, ¿no? Inviértelo, salvo que estés muriéndote de hambre y sea más cómodo estar en una silla, ¿no? Pero inviértelo en salir, inviértelo en investigar, inviértelo en traer cosas, ¿no? Como yo hago muchas veces que viajo, que voy para aquí, para allá, y os traigo cosas, ¿no? Porque no todo. Es para, para la saca no pero bueno cada cual y su conciencia no es una opinión personal ¿eh? gracias john ordoqui praxedes Praxedes eh, Mon, mongolo los santos tres qué sabes de alexandre eleazar y los orígenes de la humanidad venidos del espacio bueno pues sé y no sé sé y no sé mira blaster o que ha dado un donativo, muchas gracias. Eh, el hombre venido del espacio, es posible, o sea, no hay que decir que no, pero no se puede afirmar, no se puede aseverar, ¿lo entiendes? Es posible, es posible, pero de una manera no tan ciencia ficción como nos lo pintan, ¿no? Algo un poquito más serio, ¿no? Eh, dice María de Sol, dice, los extraterrestres, al menos algunos, pueden ser humanoides del futuro. Yo no lo creo así, yo creo que María de Sol, yo creo que se está intentando eh, llevar hacia adelante ¿no? un, un estudio en el que eh, la ciencia está mirando a ver si podemos retroceder en el tiempo. No, no es posible, pero sí podemos avanzar en él. Sí podemos avanzar en el tiempo, pero no retroceder. De momento no se ha inventado nada, ni se ha descubierto ninguna fórmula, ni nada, hasta la fecha. Quizá de aquí mil años sí, lo que estamos viendo son seres del futuro. Todo puede ser. Pero luego hay diferentes eh, teorías en la, en, la física, en la física, diferentes teorías... En, en la que nos dice que esta es la realidad absoluta y que hay diferentes ramificaciones, yo no lo digo, cuidado, tú tienes la verdad absoluta, no, sino que es una realidad absoluta y que muchas ramificaciones, pero eso lo dice la ciencia, pero ¿cuánto de realidad hay ahí? Pues no lo sé, porque no soy científico, yo soy historiador, no científico, aunque la historia sí es una rama científica, pero no de la ciencia, de la física la materia científica, desde luego eh, de ciencia como dice Salvador Freixedo hay que hablar y no de los contactados, sino hacia dónde va el tema OVNI eclipse rojo, yo es que a Salvador Freixedo lo he seguido muy poco y fíjate que he vivido muy cerca de él hace muchos años viví cerca de él pero no sé qué decirte ¿eh? <tose> Bueno, habéis ido ya corriendo para arriba. Anda, mira, otro donativo de Blaster. Ok, gracias. Muchas gracias, compañero. A ver. Dice Gatolete2, dice, se te van muy rápido los comentarios y en... El... Que otros planetas de nuestro planeta podrían, nuestro, bueno, no he no, no entendido eso, pero ser candidatos de tener vida es además de Marte y la Tierra y difundido, aunque sea muy poco. No, no sé lo que quieres decir, amigo. No te entiendo. Está mal conjugado eso. ¿eh? Saludos, Julián Cabrera, para ti también, que veo que me sigues por todos los lados. Muchas gracias. Yo no aquí gracias a ti, eh, amigo Elimar, dice, me encanta este canal por la objetividad y la gran investigación. Eso lo dices tú, ¿eh? <ríe> Muchas gracias. Y sobre todo el buen humor, ¿eh? Que falta buen humor. El misterio es como, como decía eh, eh, como decía un amigo mío, ¿no? En todos los trabajos se fuma, en todos los trabajos se come y en todos los trabajos se ríe. Sí, riámonos de todo. Pues ya está. Juan Alberto, buenas. Dice, pregunta, área 51. Centro experimental de nuevas tecnologías o base de tecnología extraterrestre. Bueno, esto de tecnología extraterrestre eh, se está calificando todo, todo, todo, todo. Hasta un pomelo, una manzana, tecnología extraterrestre. Bueno, eh, si hubiese tecnología extraterrestre real, que no discuto que la haya, que puede ser posible, eh, ¿todo no crees que se llevaría con mucho secretismo? con mucho más secretismo del que se lleva, ¿no crees? Y que se saque con cuentagotas, yo lo veo así, yo no creo que todo, yo creo que más bien Área 51 es centro experimental de nuevas tecnologías, ¿eh? al igual que lo hay en España. ¿No? Que haya ahí algo fuera de lo normal es posible, pero no va a estar ahí expuesto a un grupo elevado de trabajadores la cosa se iría de madre, porque al final las cosas se, se cuelan. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo, fíjate los casos de corrupción en los políticos. Todos están bien untaditos de dinero, ¿vale? Pero cuando alguien no consigue lo que quiere conseguir, esto salta a la prensa, la prensa lo divulga, hay unas denuncias y automáticamente salta un escándalo de corrupción y el, en el que están implicados... 8, 9, 10 políticos por alguien descontento. Esto es así: los soplos por algo alguien descontento. Hay investigaciones de la policía, investigaciones de, de Hacienda, de Seguridad Social, de no sé quién, de no sé cuántos, y automáticamente, zas, sale todo al aire. Y se encarcela posteriormente, algunos sí, otros no. Unos entran ahí en plantal y otros vuelven a salir. Pero salta a la, a, a la palestra todo esto. ¿No crees? que si hubiese tanta tecnología extraterrestre repartida y diseminada por el mundo, no ocurriría esto, porque siempre habría alguien descontento. Yo lo veo así, pero bueno. Uy, Hola Rafa, buenas tardes, según tu opinión, ¿crees que la hipótesis de la Tierra plana se contradice con el fenómeno OVNI? Eh, Gino Matador, González Campos. Yo es que no creo en la Tierra plana, es que creer eso es de la Edad Media. Vamos a ver, yo no creo que ni que se contradiga, es que eh, para mí. ¿Qué opinas de planetas naquedos y sus dosier? A ver, os lo he dicho y os lo dijo a él en un vídeo. Él informa sobre algo y sobre una persona que le informa a él. Que yo sepa, y he intentado mirar a ver por dónde, porque a mí me han dicho, no, es que Planetas Naquedos dice que te lo creas. En ningún momento Planetas Naquedos dice que tú te lo creas. ¿Sabéis cuánta gente eh, sale aquí diciendo que te lo creas, que te lo creas? Así. Nadie dice nada. Y os lo creéis, algunos os lo creéis. Yo, lo que hace el, el compañero Fran, yo primero creo que hace una gran edición de vídeo, tiene una buena voz, lo hace muy bien y yo he visto muchos vídeos suyos ya. ¿eh? Hay cosas que tiene visos de ser realidad y hay cosas pues que bueno, yo personalmente le echo un poco de imaginación. Pero yo creo que Fran de Planetas Naquedos, si os dice algo, es porque a él le están informando y vosotros lo veis. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, mi línea de trabajo, si es lo que tú quieres saber, y su línea de trabajo no tienen nada que ver, en absoluto. Pero bueno, hay canales por ahí que dicen otras cosas y no pasa nada. Con lo cual, como digo yo, cada uno monta su circo. Lo que diga Fran, pues es lícito, ¿no? Y si vosotros lo seguís, pues bueno, pues también es lícito. Pero a él o a cualquier otro. ¿No? Yo creo que es lo más, lo más sensato, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, él dice que tiene un informador. Yo he hablado con él. Y hombre, yo no creo que a mí me engañe. Porque tenemos una relación muy buena, si os digo la verdad. Yo no creo que el compañero Osnaquedos me, me esté mintiendo. Y además él siempre me ha soltado pequeñas pildoritas de información donde yo creo que hay algo de realidad. Pero bueno, yo lo dejo ahí que cada uno piense lo que quiera, ¿eh? sinceramente. Blastero okay, que dice, ojalá no paréis de hacer este trabajo. No, yo ya lo dije que hasta... yo iba a estar 10 años aquí en YouTube. Empecé hace 3, me quedan 7 años. Siete años, vamos a disfrutarlos. Empecé con 40 y con 50. Un servidor se retirará y dejará este canal y otros canales a todo aquel que venga detrás. ¿eh? Lo dejará y yo me dedicaré a otra cosa. vale Me dedicaré, pues bueno, no sé, a hacer fotografías a, a las abejas ¿no? o a las avispas, si no me pican, claro. No lo sé. Eh, la poca seriedad de algunos lo van a pagar la gente más seria. El árbol rojo, sí, mira, el árbol rojo tiene un canal muy bueno. Además, Alejandro sabe mucho, sabe mucho, es una enciclopedia este tío. ¿Eh? Sabe mucho y no tiene repercusión su canal. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene unas tendencias más sensacionalistas y amarillistas. ¿eh? Cuando yo creo que el tema extraterrestre, el tema, eh, el tema OVNI, el tema del misterio, el, tema, el misterio siempre se ha, llevado, se ha llevado con mucho recelo. Mira, el ejemplo, el ejemplo que os voy a poner es el de la Edad Media. En la Edad Media los alquimistas, los magos, eh, las personas que trabajaban con el ocultismo, con el esoterismo, se intentaban erradicar. Hoy en día no te pueden pegar un tiro, evidentemente, pero sí te pueden meter gente a tu, a tu lado que diga muchas cosas que son incoherentes, que no tienen sentido, para ridiculizarte a ti. Y es una forma inquisi de, de inquisición contra la gente del misterio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no interesa, porque la gente del misterio decimos verdades que duelen, verdades de la realidad, verdades del mundo, misterios, cosas que están ocurriendo... ...y realmente, pues no interesa, no interesa para nada. Pues claro, yo lo veo así, antiguamente la Inquisición lo que hacía era quitar de en medio... ...hola hijo, quitar de en medio a... ...aquí tengo a mi pitufo... ...quitar de en medio a, a los... <ríe> ...gracias hijo, bueno, a habéis visto a mi vikingo... ...quitar de en medio a los que trabajaban con todas estas cosas... Y hoy en día lo que hacen es ponerte a gente al lado que te van a anular, porque dicen cosas de ciencia ficción. No te pueden quemar, pero pueden ridiculizarte. Y esto es lo que está pasando. Aquí ha venido mi pitufo. ¿eh? Pregunta, situación, Rubén Pablo Nieves, hombre, mi amigo Rubén, ¿eh? el asesor de este programa, que lo sepáis, buen fotógrafo. Y asesor con todo el tema de imágenes, ¿eh? de imágenes, cámaras, de todo. Buen fotógrafo. Dice, ¿hay contacto extraterrestre en la Tierra? ¿El ejército qué clase de protocolo aplicará, se aislará a la población? Por supuesto. Primero por el tema de enfermedades, Rubén. El tema de enfermedades eh, químico, bacteriológico o nuclear. ¿eh? Te aíslan, por supuesto. Habría un, un toque de queda y que quedaríamos todos aislados y bajo supervisión militar, pero eso es algo para la seguridad de la población. Eh, ¿qué con, eh, ¿Hay contactos extraterrestres en la Tierra? Sí los hay, sí los hay, claro que los hay. Lo que pasa es que no los hay como nos los explican en otros lugares, sino hay una cosa con mucho secretismo y que evidentemente no va a saltar esto por los aires y que sea una bomba informativa. Eh, tú, fíjate, Rubén, cómo, por ejemplo, el Pentágono ya reconoce que eso es un paso, y esto no ha trascendido. Reconoce que, oye, se ha, eh, se ha investigado el tema ovni y ha habido una partida presupuestaria, es decir, que el contribuyente americano ha pagado por ello. Con lo cual se reconoce abiertamente que hay un contacto con objetos no identificados. Y que hay mucha tela que cortar. Yo creo que esta ha sido la primera pildorita y que no, no tardará mucho en saltar nuevamente algo así, una noticia de este calibre, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y que no se va a censurar. Es más, si os fijáis, Donald Trump no lo ha desmentido. ¿Qué está pasando? Cuando un presidente de los Estados Unidos no desmiente algo fake news ¿eh? y además este tío donald trump este que es fake news Todo es fake news ¿Qué me dice baldomero hay que pensar hay que hay mucho detrás pensemos porque hay mucho detrás de lo que de lo que hay antonio valenzuela saludos amiga cómo estás eh... Ahora Gatolete dice, perdón, me refiero a nuestro sistema solar con posible vida. A ver, la, las condiciones, según nos cuentan, porque yo no he estado en Marte, tú tampoco. ¿eh? Ni hemos estado en Júpiter, tú tampoco. Según nos cuentan, y debemos de fiarnos de la ciencia, vamos a ver, todo lo que diga la ciencia no vamos a coger ahora y a tirarlo por la borda. Hay cosas que hay que cogerlas. Y basarnos en eso cuando toda la humanidad se ha basado en ello. ¿Vale? Claro, alguno puede pensar, sí, claro, pero han habido mentiras que la humanidad se la ha tragado. Sí, pero a lo larga sale todo esto. Tarde o temprano sale. Y de momento lo que dice la ciencia, la, la, los que estudian ¿no? el, el, el universo, ¿no? dicen que no se puede vivir fuera de la Tierra. Yo creo que en el sistema solar no hay vida nada más que el nuestro, como forma inteligente. Ahora, que se haya colonizado otros lugares, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Una civilización avanzada millones de años? ¿Quién sabe si realmente no han estado eh, con bases avanzadas en la Luna? De hecho, en este canal tenéis un programa que hablo de esto y con un, uno de los testigos de este tema ¿eh? que ella murió este señor ¿eh? edificaciones en la luna lo podéis buscar no creo que haya vida humana es decir civilizaciones no pero que quizás haya colonizado algún sitio o no colonizado tampoco sino avanzadillas debete tú a saber si nuestro o por parte de otra gente o de otro sistema de vida inteligente yo no lo descarto yo no lo descarto, porque hay muchas cosas que se callan, NASA y las, y las agencias espaciales. Muchas cosas que se callan. Evidentemente no nos van a dar toda la información, porque ellos tienen el poder. Tienen información. Gatolete 2, gracias, amigo. Vamos a seguir. Diesel Díaz, Vizca Vizcaíno. Saludos a ti también. Graciela Ro, dice la Rafa, dime cuál sería actualmente la finalidad del HARP. Es un misterio. Pues bueno, el HARP dice que lanza partículas a la ionosfera y, y las rebota y las recoge. No lo sé. No lo sé porque sobre todo en Alaska, en Alaska hay gente que dice que tiene serios problemas con el tema de depresiones. Eh, eh, psicosis que le entra a la gente hoy en voces no lo sé no lo sé realmente ¿eh? Eh, gracias Gabriela Roo, dice yo Prasedes crees que la Atlántida conserva un secreto Aún por escribir es verdad que diferentes países tienen un gran interés de repente por ella mira te voy a recomendar que en el árbol rojo pincha sobre el árbol rojo porque eh, Alejandro, que lo tienes ahí, el árbol rojo, entrevistó hace poco a una de las eminencias que saben más sobre la Atlántida. Y lo entrevistó aquí, en mi ciudad. Casualmente, Alejandro vino a verme para darme una sorpresa y yo resulta que me iba a grabar un reportaje por ahí. Y como no me aviso, pues no pude estar con él. Pero él sí pudo entrevistar a uno de los que saben más de la Atlántida. Te recomiendo su vídeo, amigo. Además, el que sabe más de la, de la Atlántida es Alejandro, no yo. Yo lo que sé es por él. Os digo la verdad, no os voy a mentir. Yo sé por él. ¿Eh? Bueno, nos quedan cinco minutillos, ¿eh? si os parece bien. JCH. Buenas tardes. Si nos visitasen seres de otros planetas, ¿no crees que lo harían con sondas o drones en vez de venir personalmente en naves y saludarnos desde sus ventanas y decirte hola? Sí, por supuesto como hemos hecho nosotros, yo creo que ellos tienen, si hay entidades inteligentes, que yo creo que sí, que las hay, ellos van a proteger la vida de, sus, de esos seres, igual que nosotros. Si sabemos que no podemos ir a Venus, porque Venus tiene una atmósfera que te aplastaría, pues haríamos como los soviéticos que han enviado un montón de sondas a Venus. En este canal... Eh, hay, uno, hay un vídeo que no lo vais a encontrar en ningún sitio, nadie habla de Venus, de la carrera espacial soviética, nadie habla de esto, nada más que Marte y Marte y todo el mundo quiere que miremos para Marte, ¿qué pasa con los rusos? ¿Por qué no podemos mirar a Venus? Que Venus estuvieron allí los soviéticos y han descubierto muchas cosas, hasta hicieron mapas de Venus con océanos. En este canal lo podéis encontrar. Carrera espacial soviética, la carrera espacial a Venus. Vamos, o sea, nadie, todo el mundo, Marte y Marte. Y venga, todos para Marte, ¿eh? Porque hay un canal grande que dice, ¿qué pasa con Marte? Y todos a ver Marte, ¿qué pasa con Venus? Amigos, mirad este vídeo. Es un vídeo muy completo. Yo creo que es uno de los mejores vídeos que tengo. En cuanto a información. Pero bueno, yo lo dejo ahí. ¿eh? Y dices tú, pues eso, pues si vendrían... Con drones, claro, con sondas, claro, hombre, claro. Pero ¿quién te dice que no ha venido ya una civilización, ha estado con nosotros y ha dicho, va, total, para estar con estos, que, que son unos cabezas huecas, pues nos vamos. Piénsalo, no es broma, ¿eh? te lo digo en serio. ¿eh? Kiko Javi, por ahí está, ya, uh, ya te he perdido. Y mundo incógnito con las rocas, te voy a regalar una piedra que tengo aquí, amigo. Eh, te la voy a regalar para que la pongas en tu mesita de noche. Eh, más cositas. ¡Guau! Te he perdido. Te he perdido. MTSH. No me pregunten más sobre eso. Vete a otro canal a preguntar, hijo mío. Verdad que me tenía un poco aburrido con eso. Ay. Chicos, eh, buh, se me ha ido. Dice, si nos visitan el, los extraterrestres, ¿cómo crees que vienen? ¿Portales dimensionales? No. Nah. Yo creo que estos han venido aquí físicamente. Que lo de los portales dimensionales es que ni tan siquiera la ciencia puede decir que haya indicios de que se pueda hacer un portal dimensional. Es evidente que estamos en pañales. Somos aún los baby de la ciencia. Somos embriones en cuanto a todo lo que se puede descubrir en la ciencia. Sí, pero no hay indicios. ¿Quién sabe? No te puedo dar una afirmación. Si tú lo dices por lo que dicen por ahí en otros sitios, pues no me lo creo. Yo no me lo creo. Kiko Javi, enigmático, enigmático pardillo. ¿eh? ¿Qué nombre? Un mm, nombre bonito. Yo siempre aconsejo que a veces la, la explicación más simple es la más adecuada. O sea, yo si quiero ir a Cuenca, ¿qué hago? Voy en tren, voy en coche, voy andando, voy en avión, eh, voy en dirigible, me subo a un satélite, voy en nave espacial, abro un portal dimensional. Pues bueno, si quiero ir a Cuenca lo más, lo más factible, pues es, oye, pues vas en coche, vas en tren lo más factible. ¿eh? ¿Que vas a tardar un poquito? Bueno, sí, vale. Pero en Cuenca no hay aeropuertos. Hombre, te pueden tirar con un paracaídas. Pero eso ya es rocambolesco. O sea, a veces la explicación más tangible, más simple, más, más adecuada es la más apropiada, la más lógica. O sea, basémonos, basémonos siempre en eso. ¿Por qué? Porque si ya es difícil pensar que hay extraterrestres, es más difícil pensar que son extraterrestres que vienen en una nave, en un portal dimensional, que se abre en Stargate y que salen por la pirámide y que se le meten por la nariz al presidente del gobierno español. Vamos a hacer cosas tangibles, más reales, más a, a nuestra realidad. Quizá ellos tienen otra realidad, pero ¿cuál es? Tú no lo sabes. Yo tampoco. Pero no lo sabe ni tú, ni yo, ni ningún youtuber. Por más que digan ¿no? no se sabe. Entonces yo creo que la explicación más, más, más, eh, lógica, más lógica es la más adecuada. Que quizá tienen tecnología, que sí, que tal. Sí, pero si ya es difícil hacerle entender a gente sobre el contacto extraterrestre, sobre los ovnis, le va a explicar, compadre, que hay un portal dimensional eso como, como se come no es mi opinión y es mi consejo amigo ¿eh? te lo digo con todo mi cariño ay ¿crees que hay Stargate o portales de tiempo en la actualidad? ya, te, ya he contestado Graciela más o menos, ¿eh? yo creo que no porque había un portal dimensional en Irak, yo he estado en Irak y en Irak lo que ha habido era miseria, hambre problemas, mucha hambre, mucha miseria eso del Stargate, la pila de Bagdad, que robaron los Yankees, eso le quita importancia a lo que está pasando. Fíjate lo que te digo. Por lo menos en la época que yo estuve. Le quita importancia a todas estas conspiraciones, tapan la realidad. Mira, hace poco, os voy a poner un ejemplo. Y esto es cierto, esto es, esto es real, ¿eh? esto no es un... Esto no es broma, ni es, no, no, esto es real. Esto es como la vida misma. Es algo duro, ¿eh? es algo duro de digerir, pero es la realidad. Hay gente que se está preocupando por ciertos temas de de, de la, la inmigración, la inmigración, de los problemas que hay en los países de origen. Eh, es que vienen a nuestro país y tal, es que... Pero, oye, eh, es, se está llevando un debate político muy feo, pero nadie se hace cargo de lo que está pasando en estos países. Nadie. Nadie. Pero eso sí. ¿Hay petróleo en ese país? No. No interesa. ¿Hay petróleo en ese país? Sí. ¿Qué es lo que interesa? Tenerlos enfrentados. ¿Y los niños? Yo tengo un niño pequeño, lo habéis visto aquí, que os ha saludado. No quiero yo imaginar la cantidad de niños como el mío que hay allí pasando calamidades. Y ahora sale uno, un Illuminati, diciendo que hay un portal dimensional allí y tal. Y, y dice, bueno, tío, la energía que estás gastando en eso, gástala en decir, oye, hay niños que allí tienen... No, hambre, hambre, hambre... El hambre eso es a diario, eso es lo más normal para ellos. No tienen médicos, no tienen asistencia médica ninguna, algunos no tienen ya familia, otros están que los dejan en un rincón. ¿Quién se preocupa de eso, amigos? ¿El del portal dimensional? ¿O se dicen esas chorradas para tapar esa realidad? Eso no es misterio, amigos. Eso es... Eh, eso es entretenernos de una realidad que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, muy, muy bien. Pero bueno, ¿cuál es la, dice Juan Alberto, según tú, cuál es la principal prueba? No hay pruebas. No te puedo contestar. De que los extraterrestres estuvieron acá en la Tierra, no hay pruebas. Yo no tengo pruebas, tú tampoco. Y si la tienes, me lo demuestras. Indicios, muchos, muchos, en todos los escritos sagrados, en historias que no son sagradas, en vestigios que se han, se han ido construyendo con una tecnología que no sabemos de dónde ha salido ese, ese ingenio. Muchas cosas. Ahora, pruebas. No, no hay pruebas. Y el que diga que sí está mintiendo. Que la traiga aquí, la mostramos. Pero indicios hay muchos. Eh, vamos a ver. Me dice que te mandado la asiática, dice Correa Iván. No que me pican, que soy alérgico. Soy sí, alérgico. Bueno, chiquitines, yo os voy a dejar, porque llevamos ya media hora. ¿eh? Eh, me, me dejo muchas... Dice, ¿qué opinas, Javier Pérez? encuentros físicos con ópticos de Marcelo Larín. De ser mentira perdería toda credibilidad de ese canal y él como persona. Bueno, Marcelito es amiguito, es amiguete, va. Déjalo, que diga lo que quiera. Es un problema. No pasa nada. ¿Qué, qué va a hacer? Él pues, defiende su circo. Yo no sé si es verdad o mentira, pero sinceramente no me voy a parar a, a pensar si el compañero Marcelo Larín dice la verdad o mentira. Yo qué sé. Yo qué sé qué decir. ¿eh? Cada uno defiende su circo, y te lo vuelvo a repetir, que cada uno defienda su circo. Yo no defiendo ningún circo. Yo voy a, a lo mío. Y es lo que he aprendido. Y os diré una cosa, amigos. En este mundo de YouTube no hay amigos. No hay compañeros. Es todo mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. No hay amigos en YouTube. Pero bueno. No pasa nada. Que cada uno aguante su vela. Que cada palo aguante su vela. ¿eh? El sendero. Dice, ¿no piensas que la mayoría de youtubers pretenden mantener vivo nuestro miedo? No. No, no. no, no, no. Todos no. Ninguno pretende que tengan miedo. A muchos les importa un pimiento que tú tengas miedo. y lo, Es más, y lo que opines también les importa un bledo. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, cada uno tiene su circo y mientras haya gente que visite esos canales y le dé dinero, porque las visitas son dinero, lo sabéis, lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, ya está, ahí lo tiene. Si yo te cuento una noticia de un médico español salva a un niño eh, que tenía problemas coronarios, lo ha operado del corazón y le ha salvado la vida. ¿A ti te importa eso? En serio. Te puede importar a ti, personalmente, o a algunos de los que estáis aquí, pero otros quieren muerte, destrucción, conspiración, el apocalipsis, ajenjo, eh, la esplanada del mal, eh, los Illuminati, eso es lo que quieren. Por eso yo no doy eso, porque yo no voy a alimentar eso. Y cuando salgo hablando de eso es para desmentir, señores, esto es mentira, porque por esto y por lo otro, aquí tenéis las pruebas, ala. esos vídeos no se ven. Vídeos de historia como el de ayer, que es cultura. No se ven. se ven. ¿Qué se ven? Pues eso. Temas apocalípticos. Temas que la audiencia, pues, creo, creo, que debe de valorar. Yo lo dejo ahí. Yo no comparto esas cosas. Pero bueno. Eh... Claro, vamos a ver. unos eh, Claro que sí, María de Sol. El sendero dice, yo creo que la mayoría de youtubers lo que buscan es notoriedad y dinero con sus canales. Claro, pero hay formas y formas de hacer dinero, María de Sol. Hay quien busca haciendo dinero, pues, a una manera, y otros lo buscamos de otra manera y, y durmiendo bien. ¿Eh? Es más, y cuando yo he visto que he metido la gamba en algo, o he anulado el vídeo, o he salido, pues, oye, me he equivocado en el vídeo anterior. Esto también lo hacen algunos, ¿eh? cuidado, no solamente lo hago yo. Pero algunos lo hacen porque se ven en la obligación de hacerlo. Mientras que yo soy pues, un youtuber pequeñito, ¿eh? yo soy pequeñito y eh, estoy cómodo así. Tampoco quiero miles de millones de suscriptores, no. Porque no me imagino ya teniendo casi 50.000 suscriptores, que a veces me da un poco de dolor de cabeza porque tienes que atender muchas cosas a la vez simultáneamente. Yo no quiero saber el que tenga... 300.000 suscriptores para arriba si tiene que atender a su audiencia lo loco que se puede volver uno. Pero bueno, yo voy bien, yo voy bien, yo no me puedo quejar. Yo estoy teniendo más de lo que yo esperaba gracias a vosotros. Eh, bueno, chicos, yo me voy a ir ya porque son las nueve. Habéis visto... Eh, claro que no, María, eso no me meto en amarillismos. ¿eh? Cada uno que lo haga como quiera. Esta es la realidad. Que cada uno la haga como quiera, ¿vale? Mientras que la hagamos de forma digna. Ya está, no le dé más vueltas. ¿eh? Eh... Bueno, os dejo, chicos, que vamos a cenar. Y vosotros, los que estáis en España, si no habéis cenado, vais a cenar. A los que estáis en América, buenas tardes. Gracias a los que... Eh, estáis eh, apoyando este canal a los nuevos gracias a vosotros también y pues nada, yo por mi parte pues bueno, ya sabéis que esta es nuestra casa que toda la información que yo noblemente tenga, buenamente pueda, os la voy a dar eh, gracias por preguntarme gracias por asistir y eh, bondo incógnito, saludos hombre te voy a regalar una piedra y además un sitio que te va a gustar te la enviaré un día. Además, un sitio mágico. ¿eh? Yo colecciono piedras. ¿eh? Saludo de, de, saluda a Finlandia. Pues saludos a Finlandia, a toda Latinoamérica, a toda España. Anthony Valenzuela, Mondo Incógnito, Pupe, Amparo, eh, Félix Rus, eh, Árbol Rojo, Ángelo Montejo, Jesua yeshua Lobo Shadow, Rubén, que está por ahí, Rubén Pablo, Dorian Johnson, Johnston, perdón. Rafa, ¿tú crees que David Parcerisa es un reptiliano? Pregúntaselo a él. A ver qué te dice. Si fuese un reptiliano de verdad, ¿tú crees que te lo diría? Ay, señor. Chicos, muchas gracias. Un beso a todos. Por cierto, no vayáis. Espera, espera, espera. Ch, ch, ch, ch. Quietos, paros. Esta noche, eh, Misterios del Mundo. Canal secundario o, bueno, canal Misterios del Mundo. Eh, hay vídeo, hay directo con Paloma. Por favor, échale un ojito. Vamos a apoyar a nuestras chicas. Que hoy, precisamente, hoy le han faltado el respeto a Alba, ¿no? En su podcast. ¿Pero sabéis por qué? Porque está siendo el número uno consecutivamente en iVoox e con sus podcasts de historia. Una semana tras otra. Y por ende, por ello, la han insultado. ¿eh? Y habla de sus atributos. ¿eh? Que enseña sus atributos. Ya sabéis a cuáles me refiero. Y yo que yo sepa, eso no lo ha he hecho nunca. Fijaos, la envidia, si fuese. Bueno, si nos volviese a todos azules, ¿cuántos pitufos no habrían, no? Chicos, muchas gracias. Os quiero luego ahí a las 12 en el canal Misterios del Mundo con nuestra compañera Paloma. Un fuerte abrazo, gracias y ya sabéis, estáis en vuestra casa, no dudéis de entrar en rafafernandez.net y ahí me escribís, Rafa esto, lo otro, quiero este tema, el otro tema. Estoy a vuestra entera disposición, como siempre. Un besote. Se si os quiere campeones. Hasta la próxima.